Bueno, pues ya, ya estamos una vez más por aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos su, su visita. Les agradecemos que estén pues en compañía de nosotros. O nos acompañando a ustedes que están por allá. Así es. Y pues les saludamos. Les saludamos en este momento. El Señor les bendiga grandemente a todas las personitas que pues en este momento ya están listos para escuchar el mensaje, la reflexión de parte de nuestro Dios, porque realmente Él, Él es grande y maravilloso y nos ama, y, y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, pues nosotros queremos compartir con ustedes lo que el Señor tiene para ustedes en esta mañana. Para ustedes y para pero nosotros, usted sí, pero nosotros. Para ustedes y para nosotros, porque esta... Esto es para todos, es primeramente nosotros y luego ustedes. Así es. Así es. Bueno, pues este, ahí eh, estamos y estamos listos para eh, llevar adelante este espacio, el cual le hemos puesto como título eh, Venid a mí y descansar. Venid a mí y descansar. Palabras amén. de Jesús. Palabras de Jesús, amén. Esas palabras las, las dice Jesús eh, Amén, amén, en amén. el Santo así Evangelio, es. según Mateo, capítulo 11, del 25 al 30, que es lo que vamos a estar viendo en esta, en esta hora. Amén, así es. Miren, cuando dice aquí, venid a mí y descansar uh -huh. yo me pregunto, ¿cómo está ahorita la humanidad? No, pues... Uh muy cansada, muy agotada muy Ay. cansada muy agotada de, de bueno, tantas cosas que pasan en este mundo y pero si no no no buscamos del Señor pues imagínate no, pues t -t tremenda cosa eh, horrenda cosa, verdad eh, como dijera un hermanito, era como en él horrendo sí. ok, eh, Así es, Miren, así es. Sí saben en qué año vivimos. Mm -hmm. Estamos en, en el 2022. Sí, ya en el 2022. Y ya casi para terminar el 22. Así es. Y empezaremos con la ayuda del señor un año más, que sería el 23, pero le falta un poquito. Pero yo recordaba un poquito... Mm -hmm. En esas noches que medio se te va el sueño. Y yo recordaba, desde que te conocí. Uh -huh. Han pasado muchos años. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo muchos, muy, muchos años. Pero, <coughs> perdón. luego cuando me fui a vivir a Monterrey, Primero yo con mi familia, y luego viene por mi amada, y me la llevé. Ah, bueno. <ríe> eh, ok. Pero, en ese inter de tiempo, uh -huh. han surgido muchas cosas. Uy, uy. Pero, antes no recuerdo yo que la vida fuera tan agitada como el día de hoy pues era era diferente, era diferente porque no sé, tal vez la tecnología nos ha llevado nos ha llevado a, a, a ese paso a esa prisa, esa, esa prisa, esa prisa. No sé. Los tiempos son los mismos, son son los días son de, de 24 horas. Eh, la de las semanas son 7 y los años son de 365 sí, días. Sí, sí, pero como que el tiempo no rinde. Mira, cuando nuestros niños estaban pequeños ellos jugaban en la calle. Sí, sí, sí, porque pues jugaban en la calle. Era, era lo normal. Era lo normal. Era lo normal, así es. Y cuando nosotros estábamos en Monterrey, antes de que estos niños nacieran. Sí, sí, claro. Un poquito antes, algunos añitos antes. Pero yo me recuerdo que las gentes, las personas podíamos salir a la banqueta y a platicar, uh -huh. nos conocíamos los vecinos, así es, tú conociste muy bien a tus vecinos que vivían a, a, al lado de tu casa, claro, cuando tú estabas Claro. nos eh, conocían muy muy bien, había amistad, platicábamos, y se era, conocían de nombre, eh, eran otros tiempos, conocíamos a sus familias y nos conocíamos uh -huh. mutuamente, verdad, porque así era, entonces, todo eso viene porque dice el tema, venid a mí y descansad, y lo dice el Señor. Uh -huh, uh -huh. Yo me recuerdo que en aquellos años nos podíamos salir a la banqueta, a, a, a sentarnos allá afuera uh -huh. y hasta platicar. Uh -huh. Y no había ningún problema. Me recuerdo una ocasión ¿no? eh, muy, muy especial. Eh, y un personaje que ustedes van a, a acordarse de él, eh, de Ricardo González, el cepillín, uh -huh. el payasito el payas. de, de, de la tele. Sí. Cuando éramos jóvenes, nos juntábamos. Uh -huh. Vivíamos en la misma colonia, uh -huh. allá, allá en Monterrey. Y, y un día me lo llevé a, a, a, allá, a, a la casa donde vivíamos ahí pues venía Uriales en las mitras y estaba la familia sentadas allá afuera en la banqueta una banqueta muy ancha que estaba ahí y él con su acordeón porque no la dejaba su papá no quería que tocara uh -huh, uh -huh. Pero, pero a él el, le encantaba el, el... Y, y fue su vida así es era médico dentista pero no, no ejerció realmente <risa> sacaba las muelas con la el con acordeón. Este en, entonces, ahí, todos ahí en, en, en la banqueta, ahí disfrutando de, de las melodías que, que, que tocaba eh, Cepín. Sí, sí, sí. Eh, para era, era Ricardo, no, no era Cepín todavía. Uh -huh. más era Ricardo González. Eh, y luego con su primo. ¿no? Lázaro, Lázaro, era otro vecino. Lázaro o Salazar. Lázaro Salazar, o sea, que vivía ahí eh, más cerquita de nosotros. Sí. Eh, Lázaro estaba un poquito más lejos de eran, eran o sea, primos, Ricardo. Eran sí. primos. Ellos eran primos, sí. Entonces. entonces eran otros tiempos. E eran otros tiempos. Uh -huh. eran y otros yo tiempos. no recuerdo. Eh, el crimen ha existido toda la vida. Eh, cuando aquí en, en, en Estados Unidos, en el antiguo oeste, pues to, todos los vaqueros, ¿cuántas películas ha habido de, de vaqueros donde siempre ha habido balazos, no? Uh -huh, uh -huh. Pero las guerras y, y todo eso, pero como que ahora esto se ha involucrado mucho en la familia. Y eso es lo, lo triste sí. y es lo, lo desesperante y luego tanta aparición, vamos a llamarla así de enfermedades que no conocíamos exacto que no conocíamos ni los médicos las conocían no, no, no son este pues plagas que vienen este profecías cumplidas eh, exacto, las plagas profecías bíblicas así eh, en, entonces cómo estamos viviendo el día de hoy Ay, no quiero pasarme tanto del tiempo, pero mira no, ya, pues ya es van, que, no, sí. no es no sí. Empezamos mi... a contar historias se pasa hace tiempo. Bueno, es que puedes agarrar el Un tema. Un poquito, sí. Eh, eh, eh, el, el, el asunto es que, dice la escritura, venid a mí uh -huh. y descansad. Venid a mí y descansad. Y Así es por eso es. que queremos comentar toda esa historia. Porque nuestra historia es un poquito viejita. No, no, no es nuevita, es Un nuevita. poquito. ¿Qué no hemos vivido nosotros en estos años? Pues yo voy a cumplir 80 y. ¿Qué? Ya lo saben, ya. ¿Quién sí, se 82, dijo? pues no necesita nada más. Nada más de ver. Pues sí. Y es en primera vez que voy a cumplir 82 años, Dios mediante el mes que entra. Sí, no, este realmente la escritura es, es preciosa precisamente aquí en el en el Salmo 90, ¿verdad? ¿no? Dice porque todos nuestros días declinan a causa de tu vida. Dice, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Uh -huh. Como un pensamiento. Entonces en los días de nuestra edad son 70 años Ajá. y si en los más robustos son 80 años <risa> son 80 años, ¿verdad? pues con todo ya su fortaleza es molestia y trabajo Exacto. porque pronto pasan y volamos, no sabemos en el momento en que el Señor nos llame, uh -huh. no sabemos entonces tenemos que estar bien apercibidos de los tiempos. Y el, el tiempo en que estamos viviendo, la edad que tenemos y todo, ¿no? Exacto. Pero déjenos platicarles tantito de lo que dice aquí la escritura. Uh -huh. Ya para irnos metiendo más, más a lo profundo. Claro. En el verso 25 nos dice así. Uh -huh. A lo mejor no lo van a entender, pero vamos a tratar de explicarlo. Uh -huh. Dice, en aquel tiempo... En aquel tiempo... Respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Amén. Porque escondiste esas cosas de los santos y de los entendidos. No, no. De, escondiste estas cosas de, de los, los sabios. sabios, perdón, de los sabios y de los entendidos. Ajá. Fíjate. Y. Y lo revelaste a los niños. Fíjate. Qué tremendo uh -huh. nos está diciendo aquí. Todo esto lo escondió el Señor de los sabios y de los entendidos. Uh -huh. Pero para revelación a los niños. Uh -huh. Y aquí no está hablando de los niños bebés, sino de los bebés espirituales. niños, niños espirituales que, empie que empiezan apenas a caminar. Que apenas a empiezan a caminar en las cosas del Señor, uh -huh, uh -huh. como nosotros empezamos un día a conocer de las cosas del Señor. Así es. Eh, yo me, me recuerdo que allá en Monterrey eh, acompañé un, a un amigo que ya falleció, eh, nos hacía trabajos de, de imprenta, este y... Eh, ¿Y te invitaban? Me invitaban a, a, a... ¿Al templo? ¿Dónde sí, a Dios es amor, uh -huh. allá en, en Monterrey, uh -huh. eh, cerquita de lo que era la fundidora. Este, yo, y estábamos en las mitras, y todos viajábamos para allá. Uh -huh. eh, entonces, este... Pero fue, fue algo bien bonito. Y, y me recuerdo de lo que me decía Héctor, eh, un chiquito... Eh, él no, no tenía la vista, pero era miembro de la, de la congregación, uh -huh. y, y me decía, dice, mira Rafael, <risa> si no estás hermano, aunque tengas primo, ¿En que te hagas primo? <risa> <risa> pero no dejes de venir, <risa> ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba bebito completamente, pues yo, yo no entendía nada de esas cosas, uh -huh. Eh, ¿por qué? Porque porque en, en la casa de nosotros nunca se habló de las cosas del señor uh -huh. no se como conoce. las conocemos Sí, al, no, no, no, no, no se conocía entonces para mí pues era una novedad claro y yo como un bebé pues estaba ahí saboreando nada más las mieles que, que, se, que se predicaban sí pero pues yo yo no entendía no, no podías entender eh, no claro. no podía entender y, y esto se parece a, a, a mi principio de vida exacto, en el Señor. Exacto. Y como niño, pues yo estaba eh, como aumentándome de, de esas palabras uh -huh. que hasta después, ya en Reynosa, fue cuando yo Empece, ya vine a, a empezar. Uh -huh. Y sigue diciendo ahí, uh -huh. el 26. Sí, sí, padre, porque así te agradó. Así le agradó. Uh -huh. Definitivamente. Es... ¿Por qué? Porque así le agradó. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce. Sí, amén, así es. Te conoce como nos conoció a nosotros y conoce, conoce a, a toda, toda la humanidad. Amén, así es, así es. Entonces, el Señor sabe que si yo te predico muy profundamente, <risa> no más vas a decir, pues amén, hermano, pero no le entiendo nada. Porque, porque suele suceder. Sí. Suele suceder. Eh, Déjenme quitar aquí tantito. Ok. E entonces, eh, e es bien importante esto. Y nuestras predicaciones normalmente son de ese nivel: son reflexivas. Mm, son de, de carácter Sen reflexivo. Sencillas, eh, sencillas. A manera de que todo el mundo las podamos entender. Yo Ajá. al menos, es, o es. nosotros, Amén. al menos nuestro interés, interés contigo es que lo, lo, nos puedas entender Amén. y lo puedas tú digerir y discernir y, y que crezcas espiritualmente. Uh -huh. Que plan que tú crezcas espiritualmente. Por eso yo les he dicho muchas veces, hija. Uh -huh. Nosotros no hablamos de religión. No, no, no. Hablamos no. de la relación que se puede tener con Dios. A través de Cristo Jesús, amén. al recibirle en su vida y en su corazón. Sí, amén, así es. No se trata de imponerles una religión. Yo no les quiero imponer ninguna religión, pero sí una relación con Jesús. Con Jesús, amén. Que los va a llevar al Padre, el autor y dador de la vida. Amén. No me interesa llevarte a ninguna religión en particular. Por eso nunca les decimos, yo, yo pude aquí o yo asisto aquí. O aquí en nuestra reunión No Trato de no, de, no, de no mezclar eso Porque No me interesa hablarles de esa manera uh -huh, uh -huh. Así es Sino llevarlos A los pies del Señor Y que ustedes Le acepten, le reciban como su Señor Como su Salvador Y sabes por qué Mira Siempre está muriéndose alguien en nuestras familias Así es. ha habido varias personas que se han adelantado ya. ya. Uh -huh. Pero algunos de ellos no han conocido del Señor. Eso es lo triste. Uh -huh. Porque cuando las personas no conocen del Señor, lo primero que se dice es esto. Ya, ya se fue con el Señor. O ya se fue al cielo. Uh -huh. No es cierto, no es verdad eso. Yo también así lo creía. Uh -huh. sí, pues Pero cuando viene la luz a tu vida, cuando no conoces, así es. Empieza a reconocer que al cielo no se va el que se muere porque se murió. No. Están ahí en, en una espera. Entonces, vean Apocalipsis, ahí en los versos eh, finales. Ahí dice la escritura, muy claro. Que un día van a ser abiertos los libros de la vida. Y el que no se ayude inscrito ahí... Escrito ahí en el libro de la vida. Se va a ir al lago de fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Y Dios. es increíble que la gente está totalmente... Desapercibida, des desapercibida, desapercibida de desapercibida. esa cuestión... Y es lo que más nos preocupa, de que la, las personas normalmente no están apercibidas de que si se mueren y no han reconocido al Señor Jesús como su Señor y como Salvador, y no tienen la relación con el Padre en ese sentido, sí. no van no a poder estar con Él. Pues no, definitivamente. En el cielo van a estar los redimidos de Jehová. Amén. O sea, los que han aceptado al Señor Jesús en sus vidas, nada amén, más. Amén, así es. Entonces, Perfecto. mi amado, mi amada, eh, eh, imagínate si no es importante que le estemos comentando de esta manera, de una manera simple, sencilla, de aceptar al Señor Jesús en, en su vida, para que si mañana ha pasado, tenemos que partir. Amén. Que lo hagamos... En el conocimiento del en, Señor. En vida, en vida todo, hermano, en vida. Que lo hagamos en el conocimiento del Señor para que ahora sí Podemos estar en, en, las, en, las, mansiones del Señor. en las mansiones del Señor. Entonces, Amigo, por eso sí, sí. dice aquí, eh, leyendo nuevamente eh, el 27, uh -huh. todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo Entonces, es la revelación. Esto uh -huh. es lo, lo que se está revelando, mi amado, mi amada. El, el Señor quiere que haya quien te pueda hablar de esto. Porque lo está haciendo Jesús. Pero a través de nosotros, porque al leer las, las escrituras, son las palabras que el Señor comentó, sí, que Él dijo. Amén. amén. Entonces, amén. estamos ahora nada más recordando a nosotros. Yo no escuché nunca esto antes en mi vida. Uh -huh. Pues no. Yo no lo escuché. Cuando estaba joven, no, no, no. Cuando estaba joven, ni, ni me interesaba andar en esas cosas. Sí. Por eso estamos en un mundo tan convulsionado. Por eso tanta muerte, tanto crimen, tanta violencia, tanta eh, cosas de... T tanta maldad. Eh, tanta maldad, sí. Tanta Entonces, maldad. Mi amado, mi amada, es por eso que estamos aquí tratando de ayudarte. Correcto, así es. Tratando así de, es. De, de, tomarte de, bueno, como de tomarte de la mano. De la mano, sí. Eh, eh, y decirte, vente. Vámonos. Vamos juntos. Vente. Vente, vamos juntos. Amén, amén. Eh, eh, bueno, estoy tomando la mano aquí a te mi esposa. Vamos. Y, y, y caminemos en el camino del Señor. Amén. Que juntos vayamos. Que juntos, que juntos podamos ir. ¿Por qué? Porque ese es el camino de vida. Esa es la senda de vida. Amén. La cual pueden transitar los que vienen al conocimiento de su santa palabra. Amén. Definitivamente, así es. Por eso estamos leyendo la palabra. Porque es la, que, la guía para poder uh -huh. estar en ese camino. Amén, amén, amén, amén. Solamente. Entonces, y en el verso 28. Ya pues, apurando. Porque... Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y, car y cargados, y yo os haré descansar. Mire, qué, qué hermosas palabras nos, nos dice aquí el Señor. Uh -huh. Voy a parafrasear esas palabras. O sea, parafrasear, ¿qué dice? Más cómodas, más fáciles, cómoda, más, fácil, más sencillas. Vengan a mí. quienes Todos. Todos los que sean cargados. Los que sean trabajados. Los que sí. se sientan agotados. Cansados, sí. Vengan a mí. ¿Y qué va a pasar? Y yo, yo los yo haré descansar. Los haré descansar. Uh -huh. Amén, amén, amén. Entonces, Gracias. mi amado, mi amado. Mira, ay. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Me pongo chinito de veras. Alabado. Eh, al nomás de pensar... Esas palabras que el Señor nos dice en, ese, en su palabra, que se las vamos a compartir con sencillez aquí, a ustedes. Y pues hasta parafraseamos para que eh, sea de la manera más simple, Podáis más se sencilla. Entender. Amén. Así es. Así como nos dicen más arriba, aquí, como se las revelas a los niños, que uh -huh. es una revelación de Dios para, para los niños, es que uh -huh. no tienen el conocimiento. Sí, así es. si tú ya tienes mucho conocimiento pues esto ya no es para ti pues ya, ya debes de, de, de, de andar predicando uh -huh. ¿Sí? pero si tú no, no, no tienes este conocimiento quiere decir que te has, faltabas tú uh -huh. así es y el Señor quiere completar la carga ¿no? completa y, y quiere usarte también quiere usarte también a ti lo que tú vayas entendiendo, comprendiendo, Amén. lo puedas también tú compartir. Y fíjate lo que sigue diciendo aquí, para ya Amén. ir terminado. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren. Gloria al Señor. Cuando habla aquí del yugo, tenemos que remontarnos a, a los tiempos del Señor Jesús. Uh -huh. Cuando... Las carretas eran estiradas por. por, por yuntas. por. por, eh, sí, por, por los güeyes, vamos a llamarlos así, porque bueno, como, como se conocen. Y les ponían aquí en, en, en el cuello, eh, uh -huh. por ejemplo, a, a, a ella y a mí. Y Ahí el, se ponía el. el, el, el, el yugo Ajá. para estirar la carreta. Uh -huh. Pero se, siempre se, se escogía que la pareja fuera pareja. Sí, del... ¿Del tirón? De de, del motirón. Altura. Sí, sí. Uh -huh. Si no, si iban a lastimar el uno y el otro. Sí. Porque si, si iba torcido, pues iban a... a ambos iban a estar lastimando. Ya. Por eso en el matrimonio es requerido que, que la ayunta vaya parejo. Claro, claro. Por eso... Los matrimonios que duran como el de nosotros, que ya vamos a, a cumplir eh, 56, 56 unos años. Poquitos, unos poquitos, un año más. Bendito sea su so, nombre. ¿Somos pocos los que llegamos a tener esos años de vida matrimonial? ¿Somos pocos? Sí, bueno, pues sí, o sea, ya este, últimamente pues no, ya no, ya no dura eh, ent Entonces... Y luego con todas esas ideologías que hay ahorita. Oh, no, olvídate. Ya, ya ni se casan. Sí, no. Nomás se juntan, y luego se junta mujer con mujer, y luego se junta hombre con hombre. No, no, no, no, no. no pues es, es una familia. Esa ¿no? es un, una aberración, de veras. Sí, completamente. Tremendo. Pero es el desconocimiento de la palabra de Dios. Claro. Eso es todo. El, el Satanás los pone donde él quiere que estén. Sí. Y quieren que se goce nada más en el instante En el momento y, Pero Eso no es la vida no. Eso no es la vida Entonces dice aquí Llevar mi yugo sobre vosotros Y, y aprender de, de mí Dice el Señor Que soy manso y humilde que soy manso de corazón, y, humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma Para vuestras almas, amén Entonces Si tú quieres encontrar el descanso para tu alma no tiene más que, que aceptar al Señor Jesús. Solamente. Y dejarte llevar por Él. Solamente. Para su honra, para su gloria y para su alabanza. Amén. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya en el, en Y aquí, el 30. vos te decías, para que tú también lo hagas, dice, porque mi yugo es fácil. Y ligera, y ligera mi, mi carga. carga. Sí, amén, El Señor no nos va a pedir que hagamos lo que no podemos hacer uh -huh. No, pues no El Señor no, no nos va a pedir que hagamos lo que no podemos hacer él, él El Señor a... que jamás te va a poner una carga que tú no puedes llevar Él nos conoce y sabe Sabe quiénes somos Pero lo que sí quiere es que nos podamos amamentar como niños recién así nacidos es. Para poder crecer en su gracia Amén Y hasta aquí le llegamos, mis amados, aquí vamos por los 28 minutos. Y eh, Vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi esposa que ella haga una oración para Bien. que tú aceptes al Señor Jesús en tu vida. Y yo le cierro una oración para finalizar este espacio. Amén. Amén Padre le alabamos señor, sí, señor Le glorificamos en este momento Le damos honra, gloria y alabanza Le damos gracias Señor Por su bendita palabra Señor Gracias Padre porque Usted es, es humilde Es sencillo de corazón Padre y usted así Nos pide que seamos como Niños Como niños espirituales Padre Santo en este momento, Señor, que hemos dado su mensaje, su palabra a todas aquellas personas que aún todavía no le conocen, todavía no le han aceptado en sus corazones, en sus vidas, que puedan decir, yo en este momento entrego mi vida, Señor, a ti. Ven a mí, ven a mi corazón. Yo te acepto, te acepto, Señor. Porque solamente en ti hay vida. Solamente tú, Señor, has venido a este mundo a dar la vida por los pecadores. Has venido a dar la vida para darnos libertad, para darnos salud, para bendecirnos. Padre, en este momento, Señor, yo te acepto con todo mi corazón. Díselo señor. con todo mi corazón. Díselo, díselo, díselo, díselo en este momento. Si estás en tu casa, si estás en la oficina, si tienes el, el la oportunidad de hacerlo, hazlo, hazlo. Abre tu corazón y recibe al Señor Jesús en tu vida, en tu vida. Y si vas manejando, pues ten cuidado. Nada más no cierres tus ojos, pero puedes aceptar al Señor en este momento que vas manejando. Y dile, Padre, en este momento, Señor, yo acepto, te acepto en mi corazón. Ven a mi sí, vida, sí. Señor, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Y límpiame, Señor, porque yo no nunca te había aceptado en mi corazón. Pero desde este momento vienes a ser el Señor de mi vida. Y gracias, gracias te doy, Padre, por este mensaje, Señor, que se ha dado a través de estos medios. Gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Te alabo y te glorifico Y te doy gracias por tu grande amor Y tu grande misericordia Gracias Señor Gracias en el nombre de Jesús Aleluya, Amen. amén Y lo más amén. triste mi amada, mi amada Es esto Irnos de esta vida Sin no haber, haber tomado la decisión Así es. De recibir a Jesús en nuestra vida Y en su corazón Ahora yo reconozco, ahora, antes no lo, no, no lo podía decir, pero ahora sí, yo reconozco que qué tremendo es no conocerle al señor a tiempo. Correcto. Mi hija nos acaba es, de comentar de que fue a un funeral de, de un muchacho de veintitantos años. años Veinte años, joven el muchacho. Quedó destrozado, lo pudieron reconocer por las puras huellas de sus dedos. Nada más, pero quedó bien desfigurado. Quedó totalmente desfigurado. <coughs> Entonces, ¿cómo perder la vida? Hay miles de mucha formas. Muchas maneras, muchas formas. Así es. Pero, lo más triste es no estar en el camino del Señor. Así es. Es lo más tremendo tremendo, y mi amado, tremendo, Mi amado No queremos hablarles de una religión Pero sí, de esa relación con Dios Amén Y Él es nuestro Señor Es nuestro Salvador Y es nuestro Sanador nuestro también sanador. Amén, amén yo quiero orar por salud yo sé que ese video se está haciendo en vivo en este instante pero va a quedar grabado y va a ser compartido en otras plataformas Amén así es entonces cualquier persona que lo vea en cualquier momento tómenlo como el que está en vivo y tome esas palabras en vivo Amén Amén, en vivo, en vivo. Y quiero dar por ti, si estás pasando por un mal momento, o estás pasando por una crisis de salud. Nosotros mismos tenemos familiares que están ahorita enfermos. Cómo me gustaría que pudieran escuchar este mensaje y que ellos puedan recibir sanidad completa. Porque para el Señor, nada es imposible nada, nada imposible nada. oremos, Padre Santo Con Cristo alabamos su santo nombre Padre. nos aferramos a su palabra de que todo lo que le pidiéramos Señor creyendo lo recibiremos Aleluya. sí Señor gracias y Padre, Padre Santo Dios, en este gracias, momento Padre. que cualquier persona que se atreva a creer que por fe son sanos de cualquier enfermedad que tuviesen Se toque, Señor, con su mano. Puede se ser poder. COVID, puede ser la del chango y la de la changa y la de, de, esto y de la otra. Sí, señor. De cualquier enfermedad, de cualquier problema financiero, de salud física, de cualquier situación por difícil y crítica que sea. Aleluya. A ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición. Recibe la liberación, recibe la, bendición recibe la, la sanidad, Jesús. recibe las finanzas, recibe, recibe la victoria, recibe, recibe, recibe la bendición. Recibe la victoria. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, señor. Y a usted Señor le damos toda honra, señor, señor. le damos toda gloria, honra, gloria y le damos toda alabanza. Amén. Para la gloria amén. suya, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, señor. Amén. Amén. Amén. amén. amén. Amén, Para cerrar ya comentamos esto. En todos los años que tenemos de estar ministrando. Uh -huh. Hay una. Bueno, ahorita espero que yo, Una muchacha, Una. La mujer ya es una señora ahorita en estos momentos ya. En aquellos en aquel días era una mujer que estaba embarazada y a su niña le puso milagros maranata uh -huh. por el programa de radio que escuchaba uh -huh. ella. Después de un incidente que pasó, pues se rodó por unas escaleras y, y estaba embarazada y esa criatura de condenación le pusieron milagros maranata. Sí, así es. Yo Amén. quiero que tú sientas el amor del Señor sobre tu vida. Y que pueda hacer tú un milagro también para el Señor. Amén. Amén. Y recibe el milagro. Recibe la bendición. Recibe la bendición del Señor. Recíbela. Como tanta gente ha recibido una bendición después de que hemos orado. Amén que la bendición del altísimo sea sobre sus vidas y hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos más que yo quiero dejarles este este verso en su mente y en su corazón uh -huh. eh, romanos 8 38 39 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en, en Cristo, Cristo Jesús, Cristo. Señor Amén. nuestro. Amén. Amén. Que quede Amén. con ustedes este verso y búsquenlo ahí está en Romanos 8:38-39. Que el Señor les bendiga y les amamos en el amor del Señor y compartan, compartan estos videos, usted va a ser bendecido o bendecida de parte del Señor. Si usted Usted lo hace porque esto es bendición del Señor. Les amamos. Así es como cargamos el yugo, mi esposo y y jalamos la carreta. Amén. Y que va a cargar de todos ustedes. Amén. Un abrazo y bendiciones para todos. Bendiciones.